Adcombo, Impact, Shara Sale, Commission Junction, tengo una noticia para ti, ya sabes cómo promover, ahora te propongo convertirte en el dueño de tu oferta. Y si no las has promovido, no te preocupes que aquí te voy a decir cómo puedes promover este tipo de suplementos sin sufrir demasiado en el intento.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 Tú puedes tener tu propio negocio de suplementos sin ningún tipo de problemas. Tengo una guía para ti que te voy a mostrar ahora mismo. Esta es mi cuenta de Notion, o de Notion, como muchos le dicen. Y aquí tengo una guía de cómo tener tu propio negocio de suplementos non-tropics. Si no sabes lo que es un no-tropic, búscatelo en Google y verás que son cierto tipo de alimentos que van a potenciar nuestra capacidad intelectual muy rápido. Son alimentos específicos para que nosotros seamos más conscientes, más enfocados, más X cosas, muy, muy orientados al desarrollo de nuestro cerebro. Pues mira, Tú puedes tener tu negocio súper sencillito. Estos son los pasos sencillísimos que yo he seguido y aquí te los tengo explicados. Y este es mi primer producto que yo estoy haciendo que se llama Roy Boost. El Roy Boost es un suplemento que te va a ayudar a aumentar tu capacidad cerebral. Te lo voy a mostrar en mi tienda. Esta es mi tienda. Fíjate que ahí está mi Roy Boost. Es el primer GPT Made Non-Tropics. Es decir, es el primer Non-Tropic creado con inteligencia artificial, con una fórmula para cerebro y enfoque. Si yo le doy clic aquí, me aparece ya mi producto. ¿Ves? Roy Boost. ¿Por qué se llama Roy Boost? Bueno, pues porque yo lo estoy enfocando al Roy. Aumentar el, el Roy de tu negocio. Esto es un producto que es para emprendedores. Impulsa el Roy de tu negocio con el primer GPT Made No Tropics. Es decir, con el primer complemento creado con gpt no está creado por gpt evidentemente pero bueno utilice gpt para ayudarme a hacerlo así que puede funcionar perfectamente bien lo tengo aquí todo muy mono todo súper bien con sus productos mira la etiqueta la etiqueta es real los suplementos son reales no es ningún engaño está perfectamente preparado para la venta en cuanto le den a adicionar al carro yo me puedo llevar un dinero si la gente lo compra es un suplemento real auténtico y sí que funciona para esto que estoy diciendo. ¿Cómo lo hice? Si yo no soy química, ni tengo habilidades, ni tengo laboratorio, ni tengo nada. Y ahí es donde vamos a ir a los pasos. Míralos. Lo primero que tienes que hacer es, paso 1. suscribirte a SupliFull. SupliFull es una web. Le voy a dar clic a SupliFull. Es esta web. Que se dedica a vender marcas blancas. Marcas blancas de este tipo de productos. Y aquí te ponen lo que es. ves, Son suplementos. Tú puedes hacer tus etiquetas. En fin, hacer un montón de cosas. Pero aquí ya te lo dan todo hecho. Todo listo para que tú simplemente cojas el suplemento. Y lo transformes en algo tuyo. Ese es el paso número uno que te pongo aquí. Te creas tu cuenta. Es fácil y es gratis. Paso número dos. El paso número dos es entender a tu, a tu audiencia. Esto no te lo voy a leer, es simplemente para que tú sepas que tienes que entender a tu audiencia. No es lo mismo vender suplementos que vender eh, patinetes, que vender productos digitales. Entonces aquí tú tienes que leer esta parte porque dice que si tu audiencia está más interesada en la salud mental, puedes pr promocionar suplementos que ayuden a mejorar la función cognitiva, bla, bla, bla, bla. bla. Ese es el paso número dos, comprender a tu audiencia. Y esto te puede ayudar ChatGPT o si ya estás dentro del mercado, por eso al principio dije que si ya los estás promoviendo, bueno, pues eso te va a venir de lujo porque tú esto ya lo tienes, ya lo tienes hecho, esta tarea ya está adelantada. El paso número 3 es investigar diferentes suplementos disponibles en Supliful, Ya que tengas clara la comprensión de tu audiencia, bueno, pues vamos a ver qué tipo de productos nos puede dar Supply full para vender. Nos puede dar muchísimos vitaminas y minerales, proteínas y mezclas, alimentos y bebidas, extract y especialidades adicionales. Me voy a ir a Supliful. Como yo ya estoy, voy a entrar al catálogo. ¿Ves? Aquí dice catálogo. Le voy a dar clic. Y aquí vienen los catálogos que ellos tienen. Mira, ¿ves? Esta, que es de aminoácidos, extractos naturales como el ashwagandha. Estos son aminoácidos para después de hacer ejercicio. Y te vienen los precios. Te viene el precio que ellos tienen, el precio... Que tú tienes que darle a la gente y el profit que puedes generar con estos suplementos. Date cuenta del profit. ¿Ves? El profit es súper, súper bueno. Y hay un montón. Tú aquí ya decides qué les vas a dar. Por ejemplo, si quieres quedar con setas, con todos los elementos naturales. Si quieres darles gominolas o gomitas. Si quieres darles polvos. Si son cápsulas. Tú aquí ya eliges... Lo que quieras, ¿ves? Esto es café, café, que encaja perfectamente en tu audiencia, porque es verdad, tienes un montón. ¿Ves? Son marcas blancas. Tú eliges algo y ya los tienes. Yo específicamente busqué aquí Non-Tropics. ¿Ves? No. Non-Tropics Brain and Focus, que es el que yo estoy eligiendo, el que yo vendo es este. Viene Lion's main Mushroom, Mushroom Coffee, Mushroom Coffee... Aquí están Non-Tropics, Non-Tropics, Non-Tropics, Non-Tropics. Bueno, este es el que yo elegí. Ya lo tengo. Y ya tengo ese paso que es este. Ya lo tengo, ya lo he elegido. Ese es el paso 4. Elijo mi suplemento. Y te sugiero que elijas solo uno. Hazlo sencillo. Empieza con uno. No te des más mal. No pongas 20 productos en tu catálogo. Uno. Dedícate a uno y promuévelo. Luego usa ChatGPT para elegir el nombre de tu marca. Ya sabes cómo hacerlo. Ya te he dado varios vídeos en mi canal, por aquí te pondré algunos para que tú veas cómo usar ChatGPT para este tipo de cosas. Además también tengo mi producto que son los super Prompts. te lo pondré aquí abajo en la descripción y también ahí te digo cómo, es, cómo puedes usar ChatGPT para elegir tu marca. Yo elegí un prompt que es este, Write a List of Brands Names for a Notropic Based On Roy, por ejemplo Roy Max, porque yo lo quería para emprendedores. Así que como lo quiero para emprendedores, yo sé que un concepto importante para nosotros es el ROI, el retorno de la inversión. Bueno, pues yo aquí le puse este PROM y me dio varios, entre ellos ROI y ese es el que yo elegí, ROI Listo. Paso 6. Usamos ChatGPT para reescribir la descripción del suplemento. Lo tienes que hacer más atractivo, conciso y ponerle viñetas. Por ejemplo, me vuelvo al catálogo y aquí fíjate cómo es la descripción. Harness de Power o Non-Tropics. Lo voy a poner en español para que lo entendamos todos, aunque está en inglés. Aprovecha el poder de los no trópicos con este suplemento que aumenta la energía mental, bla, bla, bla. Descarga el certificado de análisis. Ya te digo yo que esto es real, es absolutamente real. Está súper certificado. Esta página tiene años en el mercado, así que es súper confiable. El coste del envío, fulanito de tal, el precio de venta sugerido, fulanito de tal. Beneficio potencial, fulanito de tal. Pero. Ves que no tiene apenas descripción. Está ahí toda sencilla. Viene esta descripción. ¿Ves descripción? Non-Tropis, Client Focus -formula. Combina una serie de poderosos aminoácidos. Mantiene un enfoque nítido. Los ingredientes contiene. Bla, bla, bla. Esta descripción es buena. Yo en mi tiendita puse lo siguiente. smart your ROI with ROI Boost. Aumenta tu ROI con Roy Boost. Y ya le puse todo esto. Todas estas cosas. Desde aquí hacia arriba las hice yo con ChatGPT con esta parte. Hacerlo más atractivo, conciso y ponerle viñetas. Bueno, pues ya lo hice. Luego en el paso número 7 diseña la etiqueta. Aquí no tienes que darte ningún mal porque ellos te dan etiqueta. Usa la plantilla de Canva que te dan en SupliFull. Diseña la atractiva para tu ese objetivo. Piensa en colores, diseño y sube la etiqueta a SupliFull. Eso es súper fácil de hacer, ellos te van guiando en todo el proceso. Voy a poner aquí, por ejemplo, si yo elijo este, dice personaliza y vende, le doy clic, aquí lo tengo, ¿ves? Y en esta parte dice Canva Editor Fácil, elige la herramienta. Si yo le doy clic aquí, me van a bajar la etiqueta y me van a abrir la, bueno, vamos a darle directamente, me van a poner la plantillita en Canva. Una plantilla creada por Fulanito de Tal. Está compartiéndose contigo. Y ya tienes tu liquida etiqueta. Si le das a Justin Plate, te la va a abrir en blanco. ¿Ves? Aquí tienes la etiqueta. Tú, esto es todo editable, todo, todo es editable. Tú simplemente esto no lo toques. Yo te sugiero que no lo toques porque eso es lo que tiene el suplemento. Tú no tienes que tocarlo, no vas a ponerle nada. Está terminado. Sí que le puedes cambiar colores o estilo de letra. Pero yo te sugiero que no lo toques. Esto lo puedes modificar, ves, todo absolutamente modificable. Aquí le pones tu nombre, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Le pones aquí por quién está distribuido, es decir, tu empresa, la dirección o el correo. Y, en fin, ya lo tienes ahí todo listo. Te lo pone muy fácil. Después de esto, la subes al a Supply Full, ves, aquí te lo ponen, sube la etiqueta y empiezas a vender. Así de sencillo. Luego el paso 8, tienes que conectar Stripe. Hasta ahora, hasta ahora, solo trabajan con Stripe. Tienes que conectarlo. Si no tienes, pues te haces una cuenta. Y publicas la tienda con tu marca en la URL. Elige muy bien esto, porque si no vas a tener el primer nombre como el mío, que dice Roy Boost. Yo ahora voy a crear otra tienda que no se llame Roy Boost. Ya tengo el nombre, ya tengo todo, pero no va a ser Roy Boost, porque todos mis productos estarán bajo esta marca, que tampoco está mal. Y luego ya simplemente vendes. Promueves tu producto a tu audiencia, promocionas con Facebook Ads, Incentivas a oferta, mides resultados y ya tienes tu propio negocio llave en mano de suplementos no tropics o de lo que tú quieras porque como has visto en el catálogo tienen muchas cositas interesantes, voy al catálogo otra vez, puedes elegir vender lo que tú quieras, insisto empieza por uno para que no te agobies y promocionalo y ya tendrás tu negocio llave en mano. Esta es mi tiendita, también te la voy a dejar aquí abajo en el enlace para que tú puedas verla, puedas visitarla, puedas ver cómo es y te des una idea de cómo puedes crear una tienda muy, muy rápido. Además, está enlazado con Shopify. Si tú tienes Shopify o tienes WooCommerce en WordPress, la puedes enlazar sin ningún problema. Yo como no tengo ni uno ni otro, la tengo directamente en Shopfront, que es la tienda de Full. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería enseñarte es esta súper oportunidad. Si ya lo estás haciendo, hombre, pues empieza a promocionar lo tuyo. Deja de promocionar lo de los demás y llévate tú todo al bolsillo. Ellos se encargan de todo, del envío, de las facturas, de todo. Tú simplemente promocionas, llevas gente y te llevas tu dinerito a tu bolsillo. Si llegaste hasta el final, aquí abajo te voy a dejar esta guía pequeñita que tengo en Notion. No te preocupes, no tienes que tener cuenta en Notion, yo te la voy a dejar aquí abajo, simplemente lo abres, no te hace falta absolutamente nada y ya podrás tenerlo a la mano para consultarlo en cualquier momento. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo, te envío un abrazo muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!